Presentamos el editorial, hoy titulado Dormir como Alberto. Las autoridades dominicanas han reforzado la seguridad en el paso fronterizo con Dajabón, en procura de garantizar la integridad y cumplimiento a las disposiciones de no celebración del mercado binacional debido a la tercera ola de aumento de casos de coronavirus en el país, así como lo que está ocurriendo en Haití, confirmó el Ministerio de Defensa. El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 364-21 que dispone entre las medidas el cierre de todos los mercados binacionales debido a que en ambos estados han detectado las variantes del coronavirus provenientes del Reino Unido y de Brasil. Ante la insistencia de ciudadanos haitianos de cruzar al lado dominicano el pasado lunes, la policía de esa nación dispersó a tiros una multitud que quería ingresar a suplirse de alimentos y otros productos por el lado del río Masacre. En ese hecho, una persona resultó muerta. El gobierno dominicano debe solicitar a los organismos internacionales que se encarguen de la situación haitiana, ya que es una bomba de tiempo que podría explotarle en la cara. Debido a que en el vecino país circulan las variantes más peligrosas del coronavirus, y a esto se le suma la falta de control falta de vacuna, inestabilidad y la presión por entrar a la fuerza territorio dominicano y nosotros no podemos cargar con ese muerto tan pesado. Mientras tanto, de este lado debemos dormir como Alberto, con un ojo cerrado y el otro abierto. Hasta el próximo comentario.